Hola, un gran saludo a toda la comunidad sorda colombiana, hoy en Notiseñales nos acompaña un personaje muy importante, su nombre es Minerva, esta es su seña, ella es una profesional, doctora en salud pública e investigadora en el ámbito de la salud. Es muy importante su presencia aquí puesto que FENASCOL está apoyando su proyecto de investigación aquí tenemos a Minerva para que nos presente y nos cuente brevemente de qué se trata nos explique un poco acerca del proyecto de investigación quiénes lo conforman adelante muchas gracias Henry, muchas gracias FENASCOL por abrir este espacio, por su apoyo y la confianza que han, que han depositado en mi trabajo y en mi equipo mi nombre es Minerva Rivas Velarde, soy doctora en Salud Pública, soy líder de equipo en la Universidad de Ginebra y trabajo en colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario aquí en Colombia. En los últimos años estamos colaborando también con la, con la Consejería de Presidencia para Discapacidad, eh, con el Observatorio Nacional de Discapacidad y esto ha sido de la mano de FENASCOL desde el primer momento.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 ese es un tema de suma importancia, debemos reconocer dos aspectos previos para dar contexto. Minerva hizo alusión a la Universidad de Ginebra, esta no es una institución colombiana, en realidad es de Suiza y está trabajando en alianza con la Universidad del Rosario. Además, FENASCOL está apoyando estos procesos. Frente al contexto de salud, sabemos que la comunidad sorda presenta grandes barreras para acceder a este sector. No tienen intérpretes. Y a razón de esta problemática, Fenascol ha realizado acciones de incidencia ante el gobierno, EPS e IPS porque existe la Ley 1618, que dice claramente que las entidades como las EPS están obligadas a garantizar la accesibilidad a sus usuarios, pero no se aplica. Con esta investigación nos apoyaremos para evidenciar la situación actual de las IPS frente al tema de accesibilidad. Muchos sordos para recibir la atención en salud dependen del acompañamiento de un familiar, ya sea de la madre, del padre o algún hermano. Y al no tener recursos para un buen intérprete se contrata un servicio de interpretación regular o contratan a alguien que sepa algo de señas y no hay una comunicación efectiva. Si tras hallar estas barreras no se les da solución, ¿qué consecuencias podría acarrear esta problemática? Y ahí quiero preguntarte, Minerva, si vemos que los sordos siguen enfrentando estas barreras comunicativas en el sector salud, ¿Qué consecuencias habría? Las barreras de comunicación son muy importantes. Una de las herramientas principales que tiene el personal médico para diagnosticar y para tratar eh, una enfermedad y también para que la persona continúe en buena salud es poderse comunicar. Si la persona no se puede comunicar de manera clara con el personal de salud, muy frecuentemente pueden ocurrir enfermedades, enfermedades graves, que se pudieron haber prevenido si hubiese habido una buena comunicación desde el principio. Pueden ser enfermedades eh, comunes, pueden ser enfermedades crónicas y en los casos más lamentables podemos hablar de mortalidad que se pudo haber evitado. Es gravísima esa situación que pueden estar viviendo las personas sordas. A propósito del tema, personas sordas me han manifestado casos donde eh, van al dentista y al tener barreras comunicativas, no hay claridad sobre cuál es la molestia dental. O tras ir al médico, algunos sordos tienen la confusión sobre cada cuánto se deben tomar el medicamento. Si es tres veces al día, o tres veces en la mañana, tres veces en la tarde y en la noche. En fin, son casos que han ocurrido. Y espero que este proyecto, esta investigación, nos ayude a dar una solución futura y sus hallazgos sean un insumo para nosotros y podamos reforzar nuestra incidencia ante el gobierno. Y bueno, cabe de mencionar que tenemos un comité directivo que está eh, conformado por la Escuela de Salud y Medicina Tropical de Londres, Rochester University y el Centro de Investigación para Tecnología de Personas orgánicas Estados Unidos, Galaudet eh, Universidad y nosotros la Universidad de Ginebra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 Perfecto, muchas gracias doctora Minerva, es importante la información que nos comparte, posiblemente con el desarrollo de la investigación FENASCOL publicará más información relacionada. También dentro del proceso se tiene la idea de realizar una encuesta a la población sorda. Ese proceso de envío y recepción de respuestas es una idea que en compañía de Minerva daremos solución. Muchas gracias a todos por vernos aquí en Noticeñales. Cada viernes presentamos información sumamente importante. Recuerden que estamos aliados por una toma de conciencia en toda Colombia. Sin derechos, no hay inclusión. Chao. Gracias, Henry. gracias, gracias. a ti.